Se cumplieron cinco años de la masacre de San Fernando, esta masacre terrible contra migrantes. Incluso se podría decir que es de las peores o una de las peores que han habido en la historia del país. ¿Qué cosas aún no se han dicho sobre esa masacre? A la fecha no sabemos por qué sucedió. No sabemos quién dio la orden última de masacrar a 72 personas. No sabemos ¿Qué hicieron o qué no hicieron las autoridades? Sabemos, por ejemplo, que había un retén de la Marina a 16 kilómetros de los hechos, pero no tenemos certeza de cómo no pudieran haber intervenido. ¿Qué ha faltado ahí, digamos? ¿Ha faltado que los medios seamos más incisivos respecto al papel de la Marina en esa masacre? Eh, del papel de munición pudo haber sido también, por supuesto. Eh, o, ¿O ha faltado a la CNDH decir... A ver, Marina, ¿qué estabas haciendo? Ha oh, faltado voluntad de, del gobierno para investigarlo. Falta voluntad de todos los actores que mencionaste, porque no es únicamente la marina. También la policía federal patrulla las carreteras que llevan entre Ciudad Victoria y Reynosa y Matomo, Matamoros. Tampoco han visto nada. No han visto este grupo de migrantes que se fueron fueron trasladados. Tampoco hubo actuación de la policía estatal de Tamaulipas. Y la propia CNDH declaró sin ninguna prueba, sin ningún argumento que no hubo involucramiento de autoridades en estos hechos, ni siquiera por omisión. Tampoco sabemos, por ejemplo, a la fecha nos falta la identidad de 11 personas, 11 restos que todavía no están identificados adentro de los 72 y a la fecha estos 11 cuerpos son desaparecidos no se han entregado a sus familias. Y en los casos también de los que han sido identificados, no hemos entendido y no hemos tenido respuesta sobre por qué cremaron restos y entregaron nada más cenizas sin dictamen forense que permitía comprobar la identidad de los restos. Entregaron cuerpos sin pruebas. ¿Quién cometió esta matanza? Se dice que hasta 17 hasta 17. Perpetradores directos de es, del hecho de la primera masacre de San Fernando en 2010. Pero lo que no sabemos es que se presentaron a los medios, como son actores que participaron en la masacre. Lo que no sabemos en cuál fue el papel y más que todo no sabemos quién dio la orden a la cédula del cártel del crimen organizado que perpetró esta masacre de matarlos a todos, porque eso sí sabemos que alguien dio esta orden. Lo que hemos descubierto después es que un año después siguieron las masacres en San Fernando. Se encontraron 193 restos humanos masacrados entre 2010 y 2011. Lo que pasó es que a raíz de este hallazgo se detuvieron a 18 policías municipales de San Fernando. No sabemos por qué fueron detenidos, no sabemos cuál es el proceso, y lo que sí sabemos es que nadie fue detenido por desaparición forzada. Nosotros solicitamos información a través del sistema mexicano y no logramos nada. Pasamos por desclasificación de documentos de Estados Unidos del Congreso y logramos descubrir que había estos 18 policías detenidos que participaron en las tareas de vigilancia del, del, del, de, la, de la ciudad de San Fernando que detuvieron a migrantes y que los entregaron a los grupos del crimen organizado. Eso es lo que sabemos, hasta ahí sabemos, no sabemos más allá. Es una gran cuestión pendiente y una deuda hacia las víctimas y hacia la sociedad. La sociedad tiene derecho de saber qué pasó y por qué siguió pasando un año después de la primera masacre. El gran problema también es que reservaron toda la información. No hay acceso a la verdad no hay acceso ni para las víctimas, pueden saber qué hizo. Hemos solicitado, por ejemplo, el expediente judicial de la investigación de la primera masacre a PGR. ¿Qué hizo? Reservó. 15 años. Entonces, durante 15 años no habrá posibilidad de saber qué pasó.